Con la espalda erguida y el cuerpo cómodo nos sentamos unos momentos prestando atención a la sensación del cuerpo sentado. Hacemos los ajustes que necesitemos para tener una postura eh, estable, equilibrada muy cómoda Y en contacto con este soporte de nuestro cuerpo sentado, la conciencia está presente también, estable, permaneciendo en la experiencia directa de cada instante que surge y cesa. Traemos a nuestra mente el propósito de largo alcance de nuestra práctica con la aspiración de que todos los seres sean felices y posean las causas de la felicidad, que estén libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no estén nunca separados del gran gozo que está más allá del sufrimiento. que residan siempre en la gran ecuanimidad, que está más allá del apego y la aversión. Prestamos atención a la sensación del cuerpo sentado, sentimos la planta de nuestros pies, los talones, las pantorrillas, la parte de atrás de las rodillas, las corvas, al inhalar sentimos si hay relajación sencillamente notamos que están relajados, al exhalar soltamos cualquier sensación, cualquier percepción, si sentimos que hay tensión, Sencillamente notamos que hay tensión y al exhalar soltamos. Continuamos sintiendo la parte anterior de las piernas, los glúteos en contacto con el cojín, con la silla, la parte baja de la espalda. Claramente sentimos, percibimos todas las sensaciones y al exhalar soltamos. Sentimos la parte media de la espalda. La parte superior. La columna. Cada una de las vértebras de la columna. Al inhalar. Sentimos cada una de las vértebras de la columna. Al exhalar, soltamos. Hacemos contacto con la parte superior de la espalda los músculos tocamos todavía un poco más adentro sentimos los pulmones al inhalar sencillamente notamos la sensación el movimiento de los pulmones al llenarse de aire al pausar al exhalar Y seguimos subiendo, sentimos los hombros, los brazos, la parte externa de los brazos, los codos, los antebrazos. el dorso de las manos los dedos al inhalar tocamos al exhalar soltamos como una marea muy suave y cálida. Vamos tocando y soltando. Subimos al cuello las vértebras cervicales, tocamos al inhalar y soltamos los músculos que rodean el cuello subimos hacia la nuca Inhalando y soltando La parte superior de la cabeza, la coronilla parte más alta de la cabeza las orejas y todo su entorno la frente inhalando tocamos y exhalando soltamos Permitimos que se relaje todos los músculos por arriba de los ojos, alrededor de los ojos. Tocando y soltando. hay tensión. Notamos que hay tensión. Y al exhalar soltamos. Los párpados, todos los músculos, los pómulos, la nariz. la boca, las encías, el paladar, la lengua, la garganta, tocamos y soltamos. Cada instante de conciencia, de presencia mental, surge y cesa. Y así hacemos contacto con las mandíbulas. Si hay tensión en las articulaciones de las mandíbulas, notamos y soltamos. La parte frontal del cuello, los músculos del lado del frente del cuello, tocamos al inhalar, soltamos al exhalar. los músculos delicados alrededor de las clavículas de los hombros por el lado del frente si hay tensión notamos que hay tensión inhalando tocamos salando sultanos en pecho Al inhalar, tocamos y si hay tensión, notamos que hay tensión y soltamos. las axilas, la cara interna de los brazos, los antebrazos, las palmas de las manos, los dedos, inhalando, Estamos conscientes de la sensación, exhalando, soltamos. Inhalamos, tocando la zona del plexo solar, el abdomen, la parte baja del abdomen, la zona genital, hay tensión, notamos tensión, y soltamos. Sentimos la zona de las ingles, la cara interior de los muslos, las piernas, el lado externo, las rodillas, los tobillos. Toda la parte frontal de los pies El empeine Los dedos de los pies Inhalando, tocamos Exhalando Soltamos descansamos por un momento Dedicamos que cualquier estado de bienestar y de presencia mental que hayamos experimentado, que estemos experimentando en este momento lo dedicamos también para que podamos ofrecer a otros condiciones de bienestar y contribuir al cultivo de su presencia mental